El camarero le pregunta a una aburrida señorita que desea tomar y esta le dice que un café. El camarero con los ojos blancos le grita al cocinero que harto seguido se lo prepara y se lo tira y este lo coge al vuelo. El cocinero se pone a barrer. Y en un momento le da la vuelta a una tortita lanzándola al aire y sigue barriendo. El camarero deja el café y pregunta a otra comesa que desea tomar. Aparece el texto. Una sopa caliente. El cocinero la sirve, la prueba con los dedos y la lanza al camarero que nuevamente la coge al vuelo. El cocinero vuelve a dar la vuelta a la tortita y sigue barriendo con su cara aburrida. El camarero deja la sopa y se apoya encima de la mesa y casi encima de otra comensal. Se entretiene quitándole lo que parece el polvo de talco en su espalda. Esta se molesta y el señor que la acompaña, pidiéndole que se retire.